...que es pionero en Europa. Se denomina Bebé Miradas y persigue la detección precoz... ...de trastornos del espectro autista. La mirada de un bebé se ha convertido en el epicentro de un proyecto... ...que va a permitir detectar e intervenir lo antes posible... ...ante un signo de alerta del trastorno autista. Que consiste en una especie de pantalla de ordenador... ...que tiene una cámara especializada en el seguimiento visual... ...y que lo que mide es la intensidad, la captación de la mirada... ...el si hay una triangulación y entonces nos permite ver luego... ...de manera visual hacia dónde mira el bebé y esto es muy importante... ...porque es un indicador de desarrollo social temprano. Se podrá evaluar a bebés desde los cero meses, se trabajará con niños... ...que cuentan con algún diagnosticado en su familia, bebés con incidentes... ...durante el embarazo o el parto y niños sin riesgo alguno... La dificultad de sacar adelante el proyecto radica en que deben intervenir muchos profesionales, todo para actuar lo más pronto posible. Lo único que ha demostrado actualmente eh, que cambia el pronóstico de estos chicos es una eh, intervención adecuada y precoz, cuanto más precoz mejor. Vale. aparte de los beneficios que esto tiene, para, eh, que implican para la familia, ¿no? esto es fundamental. La atención temprana permitirá reducir el impacto del autismo y garantizar una mejor calidad de vida a estos niños. Supone la ventaja de que se trabaja con la familia cómo estimular el área social y comunicativa y el cerebro en los primeros meses de vida. Bueno, los primeros años son fundamentales, pero los primeros meses todavía son más importantes. Es un cerebro más plástico y entonces se puede cambiar o alterar de alguna manera el funcionamiento a este nivel. A finales de mes comenzarán a realizarse las primeras pruebas en el Hospital de Burgos. El proyecto se ha incluido dentro de la Estrategia Nacional de Autismo. En la actualidad se estima que hay 24.500 castellano y leoneses diagnosticados con trastorno del espectro autista, 450.000 en todo el país.